de China, aquí estamos en Shanghai y bueno, ya vengo saliendo del trabajo, bueno de hecho ya terminé ya es mi viernes y bueno antes de irme a la casa me puse a leer unos comentarios y me decían que ¿por qué no hago eh, un video acerca de la información sobre la Bitcoin y cómo es que estaba aquí en China, eh, siendo la restricción? y bueno, como ya muchos saben aquí en China pues todo está restringido en cuanto a um, tipo de internet de aplicaciones, plataformas y tal por ejemplo, Facebook, ya saben, Facebook, eh, YouTube, incluso Netflix, eh, Google, Gmail, todo lo que es de Google restringido. Entonces, si no tienes aquí un VPN que no te cambie el IP de tu computadora, es prácticamente imposible accesar a los sitios que ya estamos acostumbrados fuera de China, pues todos los que no somos chinos, ¿no? Pues China también restringió el uso de las transacciones de Bitcoin hasta no hace mucho. Me parece que fue en septiembre. Y pues bueno... Es un poco extraño porque, para ser chino, una de las potencias en cuanto a plataformas y tecnologías de aplicaciones, pues bueno, ellos vieron la manera en que, cómo es que este tipo de monedas les iba a afectar a ellos eventualmente y se les iba a ir como que de las manos. Bitcoin siendo un modelo de moneda que pues está prácticamente descentralizado de cualquier sistema político, entonces pues eso pues era considerado como un poco peligroso para el gobierno aquí de China. Pero bueno, para explicarles un poquito antes y que les enseñe aquí las, las monedas del Bitcoin, eh, les comento, como ya muchos sabrán, eh, aquí el rollo del Bitcoin uh, surgió, bueno, hace no muchos años, por una persona que supuestamente sigue en el misterio y nunca nadie lo encontró. Eh, Satoshi Nakamoto es un chico o un señor o una señora, nadie sabe, o un grupo de personas que fundaron este sistema de cryptocurrency ahí en Japón. Y bueno, el programa lo que tiene básicamente son 21 millones de monedas y al día de hoy están más o menos en el mercado alrededor de 16 millones de monedas. Ya están repartidas entre personas que las han comprado. Hay más o menos cerca de 5 millones de monedas que siguen estando en el programa. Entonces, ¿cómo es que tienes acceso a esas monedas? Ya sea que compres las monedas de otras personas o esos 5 millones de monedas que todavía siguen en el programa lo que haces es, a través de computadoras, programas, algoritmos, entonces esas computadoras tratan de descifrar mensajes del programa y entonces es como que pican, ¿sí? como que pican, le llaman mining, como que empiezan a tratar de, de descifrar algoritmos y entonces tal vez te empiecen a dar eh, ciertos porcentajes de una moneda, entonces después de, no sé, días y días de que la computadora trata de descifrar ciertos algoritmos, tal vez después de un tiempo te da 10%, 20%, 30%, 50%, depende de una moneda de Bitcoin. Entonces, pues en todo el mundo se han juntado equipos completos eh, para tratar de descifrar algoritmos del programa para que el programa les dé como resultado pues monedas de Bitcoin. Entonces, aquí en China, por ejemplo, es de los países más grandes en cuanto a la producción de Bitcoin. Entonces, realmente han invertido mucho hasta hace... bueno, hasta hace... No, de hecho, todavía sigue la inversión en cuanto, a la, en cuanto a la minería de Bitcoin. Y de hecho, al norte de China, por ahí estaba leyendo hace tiempo un, un artículo. Eh, ahí arriba, en el norte, en una ciudad, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es de las ciudades más grandes en todo el mundo y se dedica a la producción de Bitcoin. Son espacios son un espacio enorme de naves y son puros, eh, puras computadoras que están trabajando para descifrar los algoritmos y tratar de generar mayores bitcoins. Eh, bueno, como un tipo de moneda. Entonces... Lo único que tiene este programa es que no puedes incrementar la capacidad de oferta. Entonces, cuando se lleguen a los 21 millones, se quedan los 21 millones y ya no hay algo más que ofrecer. Por ejemplo, en economías como cualquier país, si el dinero se acaba, o pues el, el gobierno como tal puede, digamos, imprimir más dinero. Entonces, pues ahí existe cierta balance, ¿no? Pero aquí eh, el precio de la Bitcoin se ha ido tan elevado porque existe un límite de la oferta. Entonces, eh, pues lo único que crece aquí es la demanda. Por lo tanto, el precio del Bitcoin se va tan, tan, tan elevado. Hace unos meses eh, estuve checando por ahí en una página. De hecho, bueno, se las comento aquí en la página. Para ver más o menos cómo va el rollo de Bitcoin. Y vean, si se dan cuenta, aquí en abril de este año, marzo, abril, mayo, junio, el precio iba ahí a los $1,250 dólares por moneda. ¿ok? Y después, bueno, como la gente se empieza a dar cuenta de la moneda, empieza a hacer su research y qué tipo de, de programa es y qué tipo de moneda, cómo es que va a cambiar el mundo prácticamente pues la gente empieza a comprar más, porque la demanda empieza a subir. Pero la oferta, pues, se mantiene. No es como que ahora se generan más bitcoins. O sea, las 21 millones siguen ahí, pero bueno, como que salen más a la superficie a través de los algoritmos de las computadoras, no Entonces, vean, sigue subiendo, subiendo, subiendo. El precio ya iba a los $2,000 dólares. Después bajó $2,187. Ahí a la derecha se ve. Aquí de este lado. ¿Ok? Después, hasta este momento, como que yo todavía tenía ganas, pero ya se me hacía un poco caro. Aunque yo había leído que eh, por ahí del 2017 a finales supuestamente va a llegar a los 10 mil dólares. Y como que no creía, pero después veo que empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y bueno, el precio ya llega a los 4 mil dólares. Después empezó aquí como que a mantenerse medio estándar. Y luego lo que pasó aquí en septiembre. El 16 de septiembre o 15 de septiembre, de hecho, es que China lanzó esta nueva prohibición de, de transacciones a nivel de Bitcoin. Lo que sucede es que en China, siendo extranjero, bueno, no, siendo extranjero tienes hasta cierto límite para enviar tu dinero fuera de China. Eh, puedes mandar tu salario y ya está. Y mientras, mientras muestres los papeles de impuestos y tu payslip y tu invoice, tu factura y todo, lo puedes sacar del país. Sin embargo, los chinos, por ejemplo, ellos tienen ciertas restricciones en cuanto a... Eh, por año pueden enviar hasta 50 mil dólares. Entonces, pues como ya sabrán, hay muchos chinos ricos, eh, millonarios, que quisieran sacar el dinero de China, pero pues no hay, no hay manera de hacerlo. Entonces, pues ahí una de las cosas que el CCP quiere hacer es restringir eso. Y como no lo puede hacer a través de Bitcoin entonces es que empezaron a prohibir ese tipo de transacciones entonces esto es bitcoin mundial por eso es que se bajó aquí el precio nuevamente hasta tres mil dólares pero pues como la mayoría de monedas se generan de hecho en china al norte de china donde tienen estas grandes naves de producción de computadoras de para producir la, la moneda bitcoin entonces ahí cerca del 50-70% creo de la producción mundial de, de bitcoin es donde se hace ahí en china al norte entonces pues obviamente sí tiene gran influencia eh, en cuanto a los precios de, de Bitcoin, entonces bajó un poco pero después pues como que vuelve a subir, vuelve a subir y realmente no hizo nada, entonces yo creo que aquí es una línea que no, no pues no va a afectar eh, tanto los, los pequeños bajones que a veces hay por ejemplo ahorita hasta el 14 de noviembre, bueno ya es 16 acá, no me lo da pero vean, están 6.600. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Eh, todavía por ahí hay opciones. A veces gente piensa que es muy tarde meterse a lo de Bitcoin. Incluso yo, por ejemplo, ahorita pues obviamente ya es como que muy caro comprar una Bitcoin, ¿no? Y, y responsabilizarte a ver lo que pasa. Como que tener cierta eh, pues esperanza en que vaya a ser esto algo que te genere ingresos. Bueno, pues hay opciones, por ejemplo, ahorita el Ether está como a 300 dólares por moneda y por ahí hay otros más, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto del Bitcoin. Vean, eh, aquí, este es un artículo que me encontré hace rato. Bueno, no hace rato que lo estaba viendo. Last month China banned mainland residents for trading cryptocurrencies and exchanges and made it illegal for Chinese to start up to raise funds via initial coins offerings. Entonces esa fue una de las razones por las cuales China pues como que trató de prohibir el rollo del Bitcoin. Eh, sobre todo porque perdían pues ciertos privilegios y sobre todo restricciones que no pueden mantener a través del Bitcoin. Porque esa es una de las principales eh, características de Bitcoin que es descentralizado. Entonces realmente no le pertenece a ningún gobierno. Entonces eso no va muy bien con las posiciones que China tiene hacia su modelo de, de gobernar. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Por ahí les puse en, la, en las descripciones en mi monedero y mi, mi cartera de Bitcoin y de Ether. Entonces, si quieren experimentar, pues por ahí se aceptan sugerencias y decimales de Bitcoin. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que el Bitcoin realmente vaya a llegar y vaya a despegar como la siguiente moneda del futuro que bueno que ya no es siguiente sino que ya de hecho ya se pueden hacer muchas compras con la moneda o sea por ejemplo están hay ciertos aerolíneas creo que Delta ya te acepta los pagos con Bitcoin eh, estaba viendo por ahí también que Lamborghinis por ejemplo los ricos ya pueden comprar a través de Bitcoin creo que incluso Amazon ciertos product, productos ya puedes comprarlos con, con Bitcoin entonces, pues, bueno, más bien es como, no sé, a veces pienso que, eh, por ahí estaba viendo que ponían un comercial de, alguien estaba explicando hace años, pero ¿qué es el Internet? Y la gente decía, no, es que creo que tienes que escribir algo y le das clic en enviar y se envía y la otra persona reví, lo, lo recibe y tal. Dice, ¿cómo? A ver, no, no entiendo. Entonces ahorita se nos hace a nosotros tan claro, ¿no? Por ejemplo, usar... Internet y tantas cosas que existen. Hasta hace cuántos años que no había, ¿no? 30, 40, obviamente la gente ni se imaginaba. Entonces pienso que nosotros podemos estar tal vez en ese nivel ahorita y que en unos 20, 30 años vamos a estar diciendo: ¿Cómo es posible que la gente no sabía qué era el Bitcoin y cómo manejarlo o cómo comprar? Y no. Bueno, pero estamos en transición. Tal vez este, este video se haga muy viejo en unos 5 o 10 años. Uh, who knows? Pero bueno. Por lo pronto, en vísperas del 2018, pues, así es como se ve el rollo aquí del Bitcoin en China. A mí me parece que es un paso que inevitablemente tenemos que ir porque, pues, el desarrollo últimamente ha estado, eh, pues, súper, súper rápido. Eh, Mándame sus preguntas y, bueno, no es que yo tampoco sepa de Bitcoin así, pero bueno, me gusta a veces leer, investigar y... Ver qué posibilidades puede haber para pues, el futuro que está aquí ya a la vuelta. De hecho, ya es el presente. Bueno, pues nada. Que estén muy bien. unos eh, saludos, comentarios y recuerden suscribirse. Y nos vemos en el próximo video de La Vida en China. Chao.